más importante en las últimas horas, iniciamos con titulares Un hombre denuncia un presunto abuso de autoridad cuando fue retenido por la policía en la comuna 3 de Barranca Berbenja. Comunidad del barrio Bosque de la Sida denuncia el mal estado en que se encuentra una alcantarilla del sector la Policía Nacional dio a conocer la captura de cinco personas en Barranco Bermeja, fueron aprendidos por una orden judicial. Una denuncia han hecho los maestros del colegio José Antonio Galán, ellos aseguran que hay un rebrote de COVID-19 y que no hay las suficientes garantías para el retorno a clases. Y en los deportes, Alianza entrega parte médico a los jugadores, asegura la máquina amarilla que dos personas se encuentran contagiadas por COVID-19 y al cierre conozca la creatividad de estos jóvenes que convirtieron una sombrilla en una oportunidad hoy brindan un espacio de sombra a cambio de algunas monedas con el patrocinio de producto de las delicias delicias líder en limpieza Enlace las noticias lo que usted quiere ver En noticias, un hombre denuncia un presunto abuso de autoridad cuando fue retenido por la policía en la Comuna 3. Semanas atrás, este hombre fue víctima de un presunto abuso de autoridad. Afirma que utilizaron su fotografía para difundirlas en grupos. Lo que pasa es que yo estaba en la casa con mi mamá y una amiga de mi mamá, y mi mamá me pidió el favor para que llegara la muchacha a acercamiento a la unión. Y cuando yo me encontraba de regreso... Iban subiendo unos motorizados a la vía del Boston, cuando yo vengo por Ciudad del Sol, los policías venían atrás mío y me detienen, y yo le decía, ¿por qué me detienen? No, que se formó una balacera en el Boston, y yo, no sabía, yo me enteré por ellos. cuando me piden cédula, yo le doy la cédula, me miran, no tengo antecedentes, nada, me hacen abrir el baúl de la moto, nada, me huelen las manos, nada, llaman al cuadrante, no, que le damos luz verde, no, que tenganlo ahí, una hora ahí, cuando llegué al cuadrante, me ponen la camioneta al frente, me abren la puerta y me dicen súbase. Yo le digo, yo no lo voy a subir. Ah, que usted la tira artista que súbase. No, si me van a hacer una llamada, yo me subo para llamar a mi mamá que me van a llevar para la estación. Hoy pide a las autoridades competentes un esclarecimiento de los hechos. A, que no, que los heridos ustedes lo señalan, que los heridos ustedes lo señalan. Que usted fue el que dio plomo en el Boston. Yo le decía, pero ¿por qué si me cogen sin nada, sin antecedente, nada? Me cogen limpio. No, que los heridos lo señalan, que ya se lo vamos a traer. Yo le dije, bueno, si lo traen, tráigamelo para que me señalen los heridos nunca llegaron, nunca me lo llevaron y me decían diga que usted y no nos va a perder el tiempo ni a nosotros ni a usted, yo le dije pero cómo decir que sí así si yo no he hecho nada cuando me toman foto y cuando yo salgo allá a la estación llego a la casa, cuando la foto venía circulando todo el mundo, los amigos mandándome la foto, vean María que su foto que lo tienen embalado, que vean que la tiene la gente mala, la comuna 6, la comuna 7 y lo están buscando y anoche me rondearon la casa que me van a meter, me van a matar, y entonces yo ando asustado, tengo por mi vida. El abogado de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credos, expresó que la autoridad debe retratarse por dicha acción. Inexplicablemente, este, bueno, la Policía Nacional eh, le toma una foto al muchacho y esta fotografía está eh, circulando en las redes sociales en las diferentes comunas de Barranca Bermeja, ¿no? eso nos co consideramos que es un hecho supremamente grave porque si la fotografía la tomó la policía es precisamente para, para la investigación interna. Ante esto se espera que el Departamento de Policía del Magdalena Medio brinde una respuesta en las próximas horas. Comunidad del Barrio Bosques de la Sira denuncia el mal estado en el que se encuentra una alcantarilla del sector. Comunidad denuncia que una de las tapas de la alcantarilla del Barrio Bosque de la Sira fue hurtada. Asegura que meses atrás habían hecho llegar la queja a la empresa encargada y esta no una respuesta oportuna. Son dos meses que se llevaron y aquí vinieron los de la alcaldía y Ahí miraron y dijeron que ya y ahí está la fecha y no han venido a hacer nada. No han venido a arreglar, a colocar esta nueva alcantarillas. Y así está lo mismo la calle, toda destruida porque agua de barranca vino, hizo un arreglo y la dejó mal hecho, mal arreglado eso. La calle está destruida, llena de huecos y ya no quiere de entrar los, los taxis y... Y los carros de servicios públicos. Hoy temen porque menores de edad, jóvenes y adultos, puedan caer en la alcantarilla y ocasionar una tragedia. Eh, los niños, claro, los niños, los, las motos, los carros, todo. Hasta una persona que, una persona de tercera edad que venga ahí, se puede caer y se fracturarse. Esas es señalizaciones que colocó a las aguas de Barranca. Pero necesitamos que. Por favor, nos arreglen la vía. Ya hace más de cuatro años se les ha pasado derecho de petición y esta es la hora que nos han tenido ahí como burlándose entre nosotros. Esperan que la empresa Aguas de Barranco Bermeja dé una respuesta pronta y le pueda solucionar la problemática a la comunidad del Bosque de la Sila. La Policía Nacional dio a conocer la captura de cinco personas en Barranca Bermeja. Fueron aprehendidos por una orden judicial.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 Profesores de la institución educativa de José Antonio Galán han hecho una queja por la inconformidad de un rebrote de COVID-19 en ese centro educativo. Aseguran que más de ocho profesores estarían infectados, al igual que no cuentan con el personal suficiente de aseo para el todo el plantel educativo. En decirle a la comunidad, a, la, a toda la comunidad galanista y a la ciudadanía que nosotros los profesores queremos trabajar. Ya llevamos dos semanas en desarrollo institucional.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 lo misma información que se ha manejado para todos: eh, el aislamiento preventivo, en unos casos aislamiento preventivo cuando se siente mal, y en otros casos, pues eh, los docentes eh, ya tienen por lo menos informados, están informados debidamente a la Secretaría de Educación y obviamente al, al Sistema de Salud nuestro, Avanzar Médico, para que ellos igualmente hacen. Y están aislados en este momento los compañeros docentes. Se espera que la Secretaría de Educación brinde una respuesta a estos maestros y que el día lunes retornen más de mil estudiantes en el Colegio Galán.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 el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Nosotros seguimos llevando a sus hogares la información más importante de Barranca Bermeja y la región. Si quiere ampliación de estas noticias, ingrese a www.enlacetelevisión.com. Ya volvemos.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 Es una fuerza que nace para resolver las necesidades de salud, vivienda digna, alimentación, ahorro y crédito, entre otros. Se ha destacado por buscar la inclusión financiera y aportar a la solución de diferentes problemas sociales. En Financiera con Intrasan, somos cooperativistas. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave.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 Y un creador de contenido barranqueño llegó a la televisión para mostrar su talento en redes sociales. Nosotros manejamos lo que es el contenido del humor, para brindarle una sonrisa a las personas cada día, el que se sienta deprimido, ahí ya sabe que cuenta con los videos del propio gato para que sonría un ratico y sabe que la vida es sabrosa. Hoy están realizando ustedes unas campañas. Eh, sí, mi hermanito, estamos realizando unas campañas para las personas de verdad de escasos recursos, eh, ...de la mano de muchas personas que me están colaborando en este proyecto bonito... ...queremos garantizarle a la gente que nos colabore de corazón, ...que nos pueda aportar un granito de arroz, lo que necesitemos... ...ahí vamos a estar pendientes... Eh, ...próximamente la historia para que la gente... ...en nuestras redes sociales nos deje... ...lo que deseamos de verdad de corazón. ¿Dónde, la, dónde pueden hacer la donación Bueno, las donaciones... ...tenemos pensado hacerlo en el barrio La Esperanza... Eh, ...por la principal... Eh, tenemos hacer, eh, pensado hacerlo esta semana que entra con el favor de Dios y garantizarle a la gente que es una ayuda humanitaria que queremos hacer de corazón para poder fluir ese mensaje para aquellos jóvenes y usted eh, ¿cómo se encuentra en las redes sociales? Eh, bueno mi gente linda ya saben en las redes sociales me encuentro como el propio gato ya saben síganme en TikTok en Instagram, Facebook, Youtube mi gente linda vamos a brindar de lo mejor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 En Información Deportiva les contamos que la Alianza Petrolera entrega parte médico a los jugadores. Asegura la máquina amarilla que dos personas se encuentran contagiadas por COVID-19. En el Departamento Médico se encuentra Pablo Bueno en la sexta semana del posoperatorio de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. En ese momento se está trabajando arcos de movilidad y recuperando la atrofia muscular que produce la incapacidad de, una, de un mes sin, sin apoyo. Eh, Andrés Morales está en la quinta semana igual en el, mismo, eh, en el mismo tratamiento con mejoría a nivel de la masa muscular porque él no necesitó estar eh, las cuatro semanas sin, sin apoyo. Eh, se hicieron las pruebas de PCR. Eh, dos jugadores de la profesional salieron positivos asintomáticos. En este momento están aislados y tres administrativos más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 Lo dicho por el comunicado de prensa de la Máquina Amarilla, el equipo de Alianza realizó también pruebas PSR de COVID-19, teniendo como resultado dos casos positivos. Llegó el momento de hacer una pausa, ya volvemos.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 Conozca la creatividad de algunas personas que convirtieron una sombrilla en una oportunidad laboral. En Barranco Bermeja hay temperaturas con sensación térmica hasta 40 grados. Con estas temperaturas tan altas, algunos barranqueños se esconden del sol caminando por lugares donde hay sombra, al igual que los conductores. Pues este grupo de jóvenes tomaron la creatividad de convertir sombrillas en oportunidades. Hoy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 A los usuarios, pues. Y le, las personas les gustan, a veces más que todo, a partir de las 2 de la tarde, que el sol incrementa más fuerte. Entonces, gracias a Dios, este. hacemos el diario aquí. Esta vez no brindan sombras a la reina de España ni a la clase alta. Hoy lo hace a conductores de la Bella Hija del Sol.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 con mangas, cachuchas y otros elementos, se exponen a los rayos del sol para llevar ese cuarto de sombra a los conductores. De esta manera cerramos Enlace Noticias, las citas mañana sábado a las 12 en punto del mediodía, en lo que usted quiere ver, feliz noche para todos.